Hola, soy David García Ochoa, jefe del departamento de Digital Engineering en la Dirección Técnica de Ferrovial Construcción. Las carreteras son el, el negocio más importante de ferrovial, tanto en la parte de construcción como en lo que se refiere a las concesiones, y la apuesta en este tipo de herramientas es total. De hecho, eh, la digitalización forma parte del de plan estratégico de la empresa y eh, es la parte fundamental del proyecto Abacus, que tiene como horizonte la digitalización total de la empresa, es decir, la adopción del bin de manera total en todos los proyectos de la empresa para, para 2024. Eh, por las características de los proyectos en los que trabajamos, en Ferrovial pues estamos obligados a tener eh, que utilizar prácticamente todas las herramientas principales que existen en el mercado, sobre todo porque trabajamos en muchas áreas geográficas y en cada una pues y dependiendo de la característica de los proyectos, de los consultores y de la madurez del mercado, pues nos exigen una colección de herramientas y por lo tanto pues tenemos que estar al día con todas las que, las que existen, las que podemos tener a mano. En la fase de diseño pues, nos ayudan mucho a controlar la calidad del diseño y a tener con, perfectamente controlada toda la documentación. En fase de obra estamos aprovechando mucho más el trabajo realizado durante la fase de diseño y nos estamos empleando en, en utilizar estos modelos para usos típicos de la fase de construcción, como puede ser la planificación, la calidad, incluso la seguridad y salud. Para la parte de operación y mantenimiento, que Ferrovial también tiene una parte muy importante del negocio, eh, está siendo muy útil el aprovechamiento de toda esta generación de información para eh, hacer ese trasvase y del uso de estos datos eh, para eh, el mantenimiento y la operación de los activos. Pues en España, eh, casi siempre nos limitamos exclusivamente a los usos eh, durante la fase de construcción y en el extranjero eh, también nos encargamos de la fase de diseño. En España yo destacaría algunos proyectos de infraestructuras eh, de puentes en Madrid y en Bilbao, como son el puente, un puente en Valdebebas y otro puente, el puente de San Ignacio, eh, sobre el, el río Nervión en Bilbao. ...y ahí el BIM ha sido muy interesante... ...sobre todo para la maniobra... ...de ensamblaje del puente... ...ya que son dos puentes... ...que se han ejecutado... Eh, en un lugar que no es... Eh, donde al final... ...va a quedar construido el puente... ...sino que se ha construido, digamos... ...en otra parte donde era más cómodo... ...y luego se ha ejecutado... ...una maniobra de desplazamiento... ...de toda la superestructura... ...en el caso de Valdebebas... ...por tierra y en el caso de, de Bilbao... Eh, por, ...por vía por el río... ...y el, el, los modelos BIM han sido muy útiles... Para, ...para ejecutar esta maniobra... ...en Latinoamérica yo destacaría... ...en lo referente al BIM... Eh, el, ...el proyecto de rutas del Loa en Chile... ...es una ampliación de... ...111 kilómetros de autopista... ...en el desierto de Atacama... Con, ...una circunvalación a la ciudad de Calama... ...y un puente singular... ...un proyecto de 200 y pico millones de, de euros... Eh, ...con unos requisitos de BIM muy importantes... ...como son ahora ya mismo todos los proyectos... ...en Chile de esta envergadura... ...y en Estados Unidos destacaría el proyecto de ampliación de la... ...de la autopista I-35 en San Antonio... ...en Texas... ...son eh, 15 kilómetros de autopista... 29 kilómetros de carriles eh, sobre viaducto son 1500 millones de dólares de proyecto en este proyecto es eh, muy importante todo el tema de el 3D bim en Estados Unidos no siempre se le llama bim al bim sino que eh, muchas veces son los requerimientos eh, de 3d y es la primera vez que realmente tenemos unos requisitos al respecto que implican el uso de modelos tridimensionales con información. Pues, indudablemente es una realidad. Tanto las principales constructoras eh, como las ingenierías usan estas herramientas en su día a día, eh, según sus necesidades, eh, a veces simplemente por intereses propios no porque tengan algún requisito al respecto. Sin embargo, eh, bueno, sí que vemos algunos obstáculos para que toda esta tecnología impregne a toda la cadena de valor. Eh, a lo mejor los agentes que menos, eh, que menos digitalizados están son los pequeños subcontratistas, eh, los últimos ejecutores en la cadena de valor, y también bueno, es posible que la administración pública eh, que está dando buenos pasos eh, aún le quede un poco por mejorar. Eh, estamos viendo muchos avances, por ejemplo, en, en unos organismos públicos pues, como AENA, ADIF, eh, la Agencia Catalana del Agua, eh, Puertos del Estado y poco a poco yo creo que los veremos en, en todos los, los demás organismos eh, eh, y va a ser esto muy positivo. Eh, lo importante, como lo están enfocando, es que identifiquen el uso que quieren dar esta tecnología y que lo traduzcan en, en unos requisitos claros de cara a las licitaciones.